Buenas noches. ¿Qué tal amigos? Un poquitito, dos minutos tarde. No hay problema. Estamos aquí con ustedes como siempre presentando la palabra de Dios como todas las noches en nuestro programa Reflexiones de la Biblia. Eh, muy contentos porque el día de hoy Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha manifestado su protección y cuidado. Seguimos con salud y con vida y seguramente muchos de ustedes también. Estamos muy contentos por eso. Les pedimos, por favor, que oremos esta noche por el doctor Víctor, que está siempre en nuestras oraciones. Voy a decir su apellido exactamente. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Me enviaron su nombre del doctor Víctor para que podamos orar por él. Sí, aquí está. Doctor Víctor Cifuentes, un médico que estamos orando por él. Vamos a orar también por Inés Perdomo, por su familia, que está muy delicada. Ella ha sido llevada al hospital por insuficiencia respiratoria. De todas maneras, estamos orando por ellos. Y sabemos que Dios siempre tiene un propósito en la vida de las personas. Nuestra oración no debe ser para que la persona se sane, para que la persona se muera. No vamos a orar por eso. Vamos a orar para que la persona sea fortificada su fe en Dios. Dios va a obrar en la fe de la persona. Su confianza tiene que tener, o sea, Dios va a enviar su Espíritu Santo para que esta persona pueda entender la voluntad de Dios. Y cuando la persona entiende la voluntad de Dios, confía en Él. Recuerda, el Espíritu Santo le va a hacer recordar las cosas como Dios, o los momentos como Dios lo cuidó, lo protegió, y su fe va a crecer. Y esa fe va a ser de algún modo conducida por la voluntad de Dios. Él es el médico de los médicos, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestras intenciones, Él sabe lo que tenemos dentro de nuestra mente, nuestro corazón, y de acuerdo a eso Dios va a obrar. Seamos siempre transparentes, no, no seamos este, escondidos en nuestra forma de pensar, no tratemos de quedar bien con Dios hablemos con Dios con claridad y Dios va a obrar en nuestras vidas y en la vida de aquellas personas por quienes todos los días oramos, por quienes siempre intercedemos delante del Señor. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el apóstol Lucas, y por supuesto, él como médico ha escrito muchas cosas interesantes que Pablo seguramente le relató para que él pudiera comprender a plenitud cuál es el plan de Dios para nuestras vidas y cómo el evangelio se fue dando en los primeros años de la era cristiana. Ahora Pablo se encuentra ante una encrucijada, este, el, el Félix está preocupado, quiso liberarlo, pero como un corrupto, como muchos corruptos que hay ahora, sin duda, este, quiso cobrar algo, ver si Pablo le daba algún dinero, finalmente, este Félix, este, lo envió a Poncio Festo, pero lastimosamente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 como gracia que le, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Tramposos. Miembros de los judíos de la iglesia, de la constituida iglesia de ese tiempo, fueron y como una gracia, mira, Festo, por favor, déjanos llevar a Pablo hasta Jerusalén, ayúdanos, ¿no? Así. Los tramposos e hipócritas son así, y son de la iglesia de Jerusalén. Son judíos, como muchos hipócritas que hay en las iglesias hoy, o en, las, en los partidos políticos, o en las organizaciones, o en los centros de trabajo. Gente que no es real, gente que no es sincera, gente que no es transparente, que hablan por un lado, pero no muestran su preferencia, que dicen por otro lado, critican a uno, pero apañan a otro. Y eso hay mucho. Tenemos mucho que, que, que, que de gente como esa clase, pero también en los días de Pablo había. Entonces, estos judíos se fueron, mira, oye Festo, pero nosotros estamos bien contigo. Déjalo llevar a Pablo a Jerusalén. Pero ellos tenían una trampa. Dice aquí, preparando una celada para matarle en el camino. Miren cómo son de trampos Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. O sea, ellos pensaban que le iba a traer hasta, hasta donde estaba Festo, pero Festo dijo, no, yo voy a ir a Cesarea porque ahí está custodiado. Los que de vosotros puedan, dijo Festo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de ocho días,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 voy a hacer un paréntesis aquí para citar un hecho que los discípulos le preguntaron a Jesús. Jesús, este chico es ciego. ¿Es ciego por culpa de sus padres o por culpa de él mismo? ¿Cometió algún error? Y él dijo que nadie es culpable de la culpa de otros. Es muy triste que en la vida cristiana, en la vida humana, en la sociedad, en la comunidad hay muchas personas que culpan a otros de las culpas de los primeros. Y tristemente, justos pagan por pecadores. Yo estoy seguro que a ninguno de nosotros le gustaría que si un amigo de tu hijo comete un error y tu hijo estuvo allí pero no tuvo la intención de participar de eso, Sería injusto que acusen a tu hijo de una culpabilidad de otro. Porque los seres humanos tenemos que aprender a ser culpables o a ser responsables de lo que nosotros decidimos y elegimos. De lo que nosotros tenemos como intencionalidad dentro de nuestras decisiones. Y aquí a Pablo le estaban acusando por cosas que no eran ciertas. Lo acusaban ante el tribunal de cosas graves pero que ellos no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, le dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, ante el tribunal de César, estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César, apelo. Pablo, no era un cualquiera. Muchas veces nosotros acusamos a personas de aquello que nosotros no sabemos realmente que son esas personas las que cometieron el error. Y a veces queremos tomar la justicia en nuestras manos. Lastimosamente, mucha gente ha cometido errores graves por tomar sobre sus hombros acusaciones que ellos mismos no pueden probar que tuvieron que pagar las consecuencias de lo que no podían probar. Porque la persona que es acusada, si tú lo acusas de algo y esa acusación no puedes probar, la persona te puede hacer una contrademanda porque has malogrado su prestigio. Has difamado su nombre. Aquí Pablo, en su defensa, es muy correcto. Y él dice, yo no he hecho nada contra los judíos. Por tanto, yo estuve en Jerusalén, nadie me apresó y ellos no tienen nada de que acusarme, por tanto, no tengo que ser juzgado en Jerusalén. Si hay algo que ellos me acusan, me acusan aquí, es porque seguramente como romanos, seguramente me encontraron algo, pero aquí estoy, ante César. Y entonces que me acusen aquí y que me condenen aquí, no me niego a morir. Si allá en Jerusalén o aquí, no me niego a morir pero que prueben las cosas que dicen que yo he hecho. Si contra los judíos no he hecho nada, entonces no hay pruebas, no me pueden juzgar ahí. Si contra el César me acusan, entonces que me prueben ante el César que yo he hecho algo inadecuado. Por eso estoy apelando ante el César, dice, dice Pablo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César vas a ir. Muy bien, y ahora viene el siguiente proceso, que no es fácil. Interesante, me gusta cómo Pablo argumenta a su favor. Y te voy a decir algo. Yo trato de ser lo más sincero conmigo mismo posible. Algunas veces yo he defendido una causa. Y he defendido esa causa porque soy sincero en mi corazón, en mi mente. Defiendo una causa no por intereses personales. Algunos dicen que las personas que defienden una causa debe haber algún interés personal. Si hay algún interés personal en mi causa, en la causa que yo defiendo, por ejemplo, si yo defendiera a mi mamá, yo la defiendo a ella porque es mi mamá. No porque la prefiero. Yo no tengo que preferir a mi mamá. Mi mamá es mi mamá sin que yo le prefiera. Si defiendo a mi hermana porque prefiero que sea mi hermano, no, no lo defiendo. porque y es mi hermano, aunque no quiera. Es mi hermano. Pero si defiendo una causa en la cual yo no tengo conexión, que la causa que yo defiendo es conceptual, entonces pregúntame cuál es mi beneficio. O cuál es el beneficio común que defiendo. Yo soy miembro de una iglesia soy miembro de la iglesia. Hay cosas en la iglesia que son de bienestar común, que yo los defiendo, pero no me hace a mí, por ser miembro de una iglesia, defender una causa en la cual yo no creo. Si mi hermano miente o mi hermana miente, y esa mentira es de ella, y yo no estoy de acuerdo con la mentira. No la puedo defender su mentira, pero sí puedo defender a mi hermana. Porque el principio es que mi hermana es mi hermana no porque yo quiero, sino porque el principio de, de idoneidad o de identidad está unida a lo que yo soy, a lo que yo creo. Pero su mentira no. Pero si dice verdad, yo voy a defender su verdad, ¿verdad? Porque es conceptual? Porque yo he decidido estar de acuerdo con la verdad. ¿Y por qué no defiendo su mentira? Porque he decidido no estar de acuerdo con su mentira. Son asuntos conceptuales que yo voy a defender y que voy a, a adoptar como parte de mi doctrina. Si Pablo dice, yo soy judío, y como judío no me encontraron ninguna culpa, yo estuve en Jerusalén, no profané el templo, no hablé contra nada de la ley, yo no tengo nada contra ellos, no tengo nada que darles cuenta porque estuve con, con ellos y nadie tomó concepto para poder prenderme. ¿Por qué tengo que ir allá? No hay ninguna acusación. ¿Por qué tendría que yo ir a defenderme si no tengo ninguna acusación? Me acusan ante el César, me acusan ante Festo, me acusan ante Félix, me acusan... Entonces aquí estoy respondiendo como romano, porque romano soy. Entonces vengo aquí porque me han acusado que yo he promovido a la gente judía, a la que no he promovido, y que ellos no me han juzgado, pues me han acusado ante el, ante el gobierno romano y aquí estoy defendiéndome. Si ustedes quieren seguir en esta cuestión, yo voy a apelar ahora al César, a la máxima autoridad. Voy a defender mi causa, pero no ante aquellos que no, no tienen no me han encontrado culpable, sino ante aquellos que me acusan, ante quien dice que pueden encontrarme culpable. Y aquí estoy. Eso me gusta de Pablo. Su sentido de identidad con lo que él cree, no se pone en tela de juicio. Su sentido de identidad con su fe, y es una fe personal basada en lo que cree, no lo pone a la deriva. Lo defiende con alma, corazón y vida. Tú me dices a mí, por ejemplo, que yo elija a tal o cual persona. Y tú me dices, esa persona es mala. Oye, la otra también es mala. Entonces el tema para elegir no es si es mala o es buena. Porque todos somos malos o todos tenemos algo de bueno. ¿Qué entonces vamos a elegir de esa persona? Pues tú dices nada. Entonces busquemos un concepto, un asunto conceptual. Que él cree y que yo creo. Y que si creemos, entonces conceptualmente nos unimos en un propósito común. El objetivo que tenemos en la vida tiene que estar no solamente determinado por lo que yo quiero, sino por el concepto que yo adopto, porque ese es el beneficio de los dos, de los tres, de los diez mil, de los treinta millones si hablamos de los peruanos, o de los latinoamericanos, o de los que creemos en la Biblia. O sea, tú eliges dónde quieres aplicar el concepto que tú has elegido dentro del concepto que otros te han propuesto o a quienes tú les has compartido, para que podamos formar un sentido común. Sucede eso en la política, sucede eso en la iglesia, sucede eso en la familia, porque en la familia podemos ser todos miembros de un mismo papá, una misma mamá, pero los conceptos, la parte cognitiva, conceptual que nosotros adoptamos es totalmente individual y buscamos un bien común. Yo no puedo estar de acuerdo con todas mis hermanas por la manera como yo pienso. Mis hermanas no pueden estar de acuerdo de todo lo que yo quiero o yo pienso, pero sí podemos buscar un punto en común. Si aquello que nos divide es un tema conceptual y no nos puede unir, pero queremos trabajar juntos, queremos conseguir algo juntos, entonces busquemos algo que nos une para poder trabajar juntos, porque hay un deseo de trabajar juntos, porque hay algo de identidad que nos mueve, somos hermanos. Permítanme ustedes hoy hacer un comentario que nos ayude a buscar una orientación que nos permita, como cristianos, buscar un bien común. Para mí, tú puedes creer en el día del sábado porque eres adventista como yo. Yo creo que el sábado fue hecho por Dios para adorar a Dios. Y tú me dices, no Boris, fue el domingo porque resucitó Jesús. ¿Hay una división? Sí o no. Sí. El señor del sábado es Jesús para mí. El señor de tu domingo es Jesús para ti. ¿Cuál es el concepto común de esos dos días? Te estoy poniendo como ejemplo. Puede que tú estés en desacuerdo de la manera como estoy usando el ejemplo. Pero te lo estoy usando para que tú lo puedas entender lo que Pablo quiere decir. Y aquí vamos a después entrar al tema de Pablo para concluir. Porque pues vamos a ver mañana a Pablo ante Agripa y vamos a ver qué es lo que él defiende. ¿ya? Hoy estamos tratando de ver el concepto de cómo Pablo defiende su causa. Entonces... Si en el domingo Jesús es el centro, si en el sábado Jesús es el centro, entonces vamos a encontrarnos en el, en el punto común. ¿Cuál es el punto común? Jesús. Ah, muy bien. Si tú me dices, Boris, yo quiero adorar a Jesús el domingo y esa es la verdad que tú sinceramente entiendes, adelante. Pero que sea Jesús. Ah, no, no, no, no, no, te voy a decir yo, no, que el sábado tiene que ser. Es que el sábado es el punto de división. No podemos estar de acuerdo. Entonces busquemos el punto que nos une, Cristo. En ese objetivo, si tú eliges a Cristo y yo, yo, yo elijo a Cristo, estamos unidos los dos. Pero hay otra persona que cree en Mahoma. ¿Qué hacemos con él? Busquemos un punto común. Los que creemos en Cristo, servimos a la gente. Los que creen en Mahoma, sirven a la gente. Entonces vamos a buscar el punto en común con ellos. Ya nosotros nos hemos unido por Cristo, pero queremos también unirnos con ellos en qué otro sentido? En el sentido del servicio. Ah, muy bien. Vamos a trabajar con ellos en ese sentido. Es importante cuando tú tomes tus decisiones como hijo de Dios para defender tu fe, tu creencia? Que tú pienses que la fe que tú tienes no es exclusiva tuya. Hay otros también que creen lo mismo. Busca esos puntos en común. Pero si tú eres responsable con lo que tú crees y respetas lo que otros creen, trata de mostrarles tu punto de vista como un acto pedagógico, explicando lo mejor, por qué tú tomaste esa decisión, y después que él saque sus conclusiones, y si en algún punto se encuentran en su decisión, pues, amén, si no, ni modo, seguimos adelante, somos seres humanos, hijos de Dios. No debería producir una división que tú creas en una cosa y que otros crean en otra. Por eso es que Pablo se defiende bajo un mismo principio, los judíos lo acusaban de que él había estado profanando el templo, que estaba alborotando a la gente y que, que en el templo, él estuvo en el templo y no pasó nada, nadie lo acusó, entonces una acusación mentirosa, ah muy bien, como nadie lo puede aprobar aquí entre los judíos, vamos a acusarlo ante el poder romano, van ante el poder romano, lo acusan y él les dice, muy bien, yo estuve en Jerusalén, en el templo, ¿dónde está? ¿por qué no me apresaron? están mintiendo, entonces que muestren pruebas, se va ante uno, se va ante el procónsul, luego ante, ante Félix y luego ante Festo, no pasa nada. Entonces siguen llevándolo de un lugar a otro al final. Dice, yo apelo a César, a la máxima autoridad. Si alguien tiene que probar algo, pues entonces que vaya y le pruebe la autoridad. He pasado por tres juicios, los judíos, este, Félix y ahora Festo, y no me encuentran, pues entonces vamos al César. Cuando tú eres una persona transparente, como lo es Pablo, como quiero ser yo, como te insto a ti que tú seas, define bien cuáles son los intereses y convicciones que guían tu vida. Y voy a terminar con un ejemplo que yo he utilizado muchas veces en mis capacitaciones, hablando de identidad personal y de ética. En la vida, nosotros somos como un tren. Y tenemos dos cosas valiosas que nos permiten conducirnos en la vida. Y yo lo defino como convicción, creencias, conveniencias que deseo adquirir. Si tú tienes a tus conveniencias sobre tus convicciones te conviertes en un corrupto. Si tú tienes a tus convicciones sobre tus conveniencias te vuelves un cucufato, un sátrapa, una persona que dice que yo soy perfecto, soy moralista, pero por ahí alguna cosa escondes y que no necesariamente se te ve. Entonces, ¿qué necesitas para ser una persona que avanza, que continúa en la vida de manera lo más adecuadamente posible? Hacer que estas dos líneas de tu tren, que eres tú, tus convicciones y tus conveniencias estén equilibradas, una refrendada de la otra. De tal modo que tus conveniencias no sean quien opaquen tus, tu, perdón, tus conveniencias no sean suficientes como para que opaquen tu, tus convicciones de tal modo que aparezcas una persona que todo lo haces por conveniencia. Y eso es una tendencia en la mente de muchas personas. ¿Quieren mirar las cosas supuestamente por convicción? Pero les domina su conveniencia. Por eso muchas veces me preguntan y me dicen, ¿qué te han ofrecido? ¿Qué cargo te van a dar? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Por qué defiendes eso? Es que uno defiende sus convicciones aunque no tengas conveniencias. Y si hay alguna conveniencia que tienes y que debe estar unida a tus convicciones, es tu decisión. Tus principios. Mantener esos principios es tu conveniencia. La conveniencia no está solamente medida por dinero la conveniencia también está está medida por verdad por realidad si mi hijo me dice que quiere estudiar este no sé este no sé qué profesión ya no existe ya quiere estudiar eso y veo que esa profesión no le va a ayudar en la vida oye yo le recomiendo a que no tome esa si al final él lo quiere tomar pues adelante recibirá sus consecuencias pero yo tengo la convicción de recomendarle lo que él podría elegir. Eso ya depende de él, no depende de mí. Porque es una persona adulta, le voy a poner todos los pros y los contras. Como padre tengo la obligación, por mi convicción. No porque quiero recibir de él cuando se jubile, para que me mantenga. No, nada que ver con eso. Tiene que ver con mi convicción de padre. De la misma manera, cuando yo quiero hacer que una persona racionalice, perdón, razone porque la racionalización está en otro concepto, ¿qué, qué razón de respecto a un concepto? Tengo la obligación de decirle, la verdad es esta, mira Pablo, este, mira Félix, te voy a explicar, mira Festo, esto es mi convicción, yo estoy creyendo en Jesucristo, estoy creyendo en la resurrección, yo he visto que ha resucitado, es mi convicción, la tengo que decir, aunque no quieras, mira yo acepto la ley de Moisés, yo estoy de acuerdo con los judíos, yo soy judío, yo estoy respetando la ley romana, soy romano, no hay nada en contra de eso en mi convicción. Pero una cosa sí, es cierto, de lo que ellos me acusan, que yo he dicho que hay resurrección. ¿Me acusan de eso? Sí, es verdad, yo acepto, es mi convicción. ¿Y por eso tengo que morir? Pues voy a morir. Pero te voy a decir algo, Festo. Ellos también creen en resurrección. Creen, solamente que no creen que Jesucristo resucitó. Y ahí está el problema de ellos. Y la escritura dice, le decía ayer a Félix, la escritura dice que ellos esperan la resurrección. Y la resurrección ya llegó. Y yo ya lo sé, y se los estoy diciendo, y ellos me están acusando de que estoy hablando blasfemia. Y no estoy hablando blasfemia. Jesucristo resucitó, los discípulos lo vieron, mucha gente, las mujeres. Yo recibí una voz de él cuando me iba a Damasco. Y él se manifestó a mí en visión. A Pedro, a Juan, estoy dándote certera convicción de lo que yo creo. ¿Saben qué? Hay pocas personas como Pablo que defienden su convicción. Por temor al que dirán, por temor a qué van a decir. Un amigo me escribió en el internet, en mi Facebook y dijo, Boris, yo te creo cuando predicas, pero no cuando escribes. Yo cuando escribo, escribo mi convicción. No defiendo personas, defiendo convicciones. Soy promotor de la libertad. No permitiré en mi vida que alguien me coacte, ni económicamente, ni socialmente, ni en mis ideas. Mi padre dice que cuando tenía dos años, yo quería comer sentado en la escalera de la casa y me sentaba en la escalera de la casa. Y me dejaron sentarme en la escalera de la casa. Porque comer en la mesa o comer en la escalera... Era igual, tenía que comer. El objetivo de ellos era que yo me alimentara. ¿Cómo? ¿Dónde? Y es problema mío. Pero eso ellos lo ponían. Y aprendí que el principio de defender la libertad es importante. La libertad no debe estar sujeta a ninguna religión. No debe estar sujeta a ningún partido político. La libertad no debe estar sujeta a ningún ser humano. La libertad debe estar sujeta a la capacidad de pensar que Dios te dio cuando Dios en su amor. Creó al hombre y a la mujer. Les dio libre albedrío, incluso para elegir el mal. Y yo esta noche, te quiero decir desde mi corazón, que la defensa de Pablo me lleva a presentar mi convicción como mía y ser responsable por ella. Y te da a ti la libertad de elegir, y pensar como tú quieres, pero ser responsable de ella. No te pongas después a decir, no, es que no tenía la información, yo no creía. Pues infórmate, pues piensa, pues razona, pues busca. Y así, con más tranquilidad, sin apasionamientos, sin hígados, puedes tú elegir. La religión que quieras, la creencia que quieras, el partido que tú quieras, a la persona que tú le quieres creer, a quien tú quieras defender. Pero hay una cosa que tú tienes que aprender en la vida, y yo quiero también aprender. Y te lo digo, si digo humildemente van a decir eres hipócrita. No, no, no lo digo humildemente, pero lo digo sinceramente. Yo quiero aprender a que en la vida las convicciones... Hay que defenderlas a costa de lo que sea y de quien sea. Hay que defenderlas. Porque si no las defiendes tú, ¿quién eres? Si tú no muestras tu identidad como persona, si no, no muestras tus ideas como persona, ¿quién tú eres? ¿Me vas a decir que tú eres otra cosa? No, no, no, yo pienso así, pero yo soy otra cosa. No, lo que tú eres. Eso piensas, y lo que tú piensas, eso eres. Entonces es importante que tú definas claramente que tú no sigues a una persona porque esa persona te dará a ti un privilegio. A menos que las convicciones de esa persona sean tuyas. Felicidades. Si esas convicciones son tuyas, adelante. Si eliges a Dios o eliges al diablo, y eres sincero, felicitaciones, de ti depende. Tú eres responsable por las elecciones que tomas. Pablo esta noche nos demuestra que su convicción está demostrada por sus argumentos. Y perdóname si de repente lo que estoy diciendo crees que no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual, pero tiene muchísimo que ver. Es la vida espiritual la que al final te ayuda a conseguir introspectarte, mirarte a ti mismo para poder defender lo que tú crees y lo que tú eres. Pablo no habría podido defenderse ante los judíos, donde no le pudieron condenar. ¿Por qué? Porque lo que le acusaban no podían probar. Y no podían probar no porque no tenían pruebas, sino porque Pablo había estado frente a todos los judíos y ninguno de ellos lo apresó, había predicado en el templo, había estado adorando a Dios en el templo, había participado y nadie puso ninguna acusación contra él. Como no podían, intentaron matarlo, pero al final lo llevaron hasta otro, al procónsul. El procónsul lo mandó ante Félix, de Félix hasta Festo y ahora ante el César, porque no tenían de dónde. No tenían de dónde agarrarse porque era transparente. Él defendía la verdad que creía y la verdad que creía estaba basada en las mismas escrituras de aquellos que lo acusaban. Entonces es importante que tú tengas que definir claramente en tu vida espiritual, en tu vida personal, aquello que tú crees y que tú eres. Yo espero de corazón que este mensaje de esta noche, que nos provoca la experiencia de Pablo, pueda ser el que comience a dirigir nuestras vidas, no por Boris, no por mí, sino por ti, porque lo que tú creas, eso eres. Yo deseo que Dios te bendiga. Mañana vamos a continuar con Pablo frente a Agripa y vamos a ver cuán convincente es la defensa de Pablo referente a su fe en Cristo. Yo quiero pedir disculpas a mis amigos que muchas veces se preocupan porque. Yo soy un teólogo, soy predicador, y eso he hecho toda mi vida. Y también he manifestado mis opiniones respecto a la libertad. Si alguien me dice que me va a quitar la libertad, yo me opongo a él. Si alguien me dice que me va a permitir ser libre, yo voy a mantener esa convicción. No importa si eres tú, si es un niño, un viejo, una mujer, un hombre, quien sea que defienda la libertad, yo voy a estar de ese lado. Cristo me dio ese privilegio de ser libre y quiero que tú también seas libre. Y si esa libertad te da la libertad de pensamiento para elegir lo que tú quieras, yo personalmente como Boris Darmon, yo acepto lo que tú quieras. Pero solo te pido un favor. Así como yo quiero ser responsable por lo que yo elija y por lo que yo defienda, un día tú también seas responsable y aprendas a enfrentar las consecuencias de bendición o de maldición de tus propias elecciones. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, abrimos nuestro corazón sinceramente delante de ti, porque sabemos que tú escudriñas nuestros corazones. A ti no te podemos engañar. Sea cual sea nuestra posición respecto de tu palabra, sea cual sea nuestra posición respecto a nuestras convicciones adoptadas, sincera o hipócritamente, tú las conoces. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu a tomar el camino correcto. El que tú nos indiques bajo tu Espíritu Santo. Yo te voy a pedir esta noche que tú ayudes a todos mis amigos que me escuchan y a mí también, a que podamos ser influenciados por tu Espíritu Santo, para que tú seas quien finalmente nos ayudes a tomar el camino correcto en nuestra vida personal en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria. Que podamos perdonarnos los unos con los otros, que podamos ser hermanos, que podamos incluso amar a nuestros enemigos. Te rogamos que tú nos ayudes. Perdona por nuestras palabras, por nuestras acciones, que muchas veces no son de acuerdo a tu voluntad, pero somos humanos y queremos pedirte perdón. Te rogamos por Valeria para que ella pueda conducir adecuadamente a sus hijos ahora que quedó viuda. Te rogamos por la familia Florian que tú consueles su corazón porque ellos han sufrido la pérdida del papá de la casa. Te rogamos por Inés para que tú la levantes y de una vez por todas reconozca por fin que tú eres el Dios de la vida. Bendice a su familia para que crean más en tus promesas, en tu palabra. Bendícenos a nosotros para poder seguir predicando tu verdad. Enséñanos a mantenernos debajo de tu mano poderosa. En tus manos nos encomendamos hoy, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Qué gusto poder conversar con ustedes a través de este medio. Que Dios los bendiga. Si te gustó este mensaje, comparte con otros. Reflexiones de la Biblia con un amigo de siempre, Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.